Dentro de la literatura, uno de los poemas que mejor fortalece y da esperanza a los hombres es la Bucólica Cuarta de Virgilio Marón. Bucólica Cuarta, Polión, musas sicilianas, elevemos un poco nuestro canto. No a todos agradan las arboredas y los humildes tamarindos. Si cantamos las selvas, sean las selvas dignas de un cónsul. La última edad del baticinio de Cumas es ya llegada. Una gran sucesión de siglos nace de nuevo. Vuelve ya también la Virgen. Vuelve el reinado de Saturno. Una nueva descendencia baja ya de lo alto de los cielos. Tú, lucina, se propicia al niño que ahora nace. Con él la raza de hierro dejará de serlo al punto. Y por todo el mundo surgirá una raza de oro. Tú, Apolo, reina ya bajo tu consulado, Polión. Precisamente bajo el tuyo. Se iniciará este honor del siglo y con tu gobierno es cuando empezarán los grandes meses su carrera. Si todavía permanecen algunas huellas de nuestro pecado, destruidas, quedarán libre la tierra de un temor perpetuo. Recibirá aquel niño la vida de los dioses y con los dioses contemplará a los héroes mezclados y a él mismo lo verán entre ellos y regirá el mundo apaciguado por las virtudes de su padre. Mas para ti. Oh niño, la tierra sin cultivo alguno derramará en primicias como ofrendas las hierbas trepadoras por doquier con bacará y las colocasías mezcladas con el riente acanto. Las cabrillas, de su grado, tornarán a casa con las ubres retesadas y de los corpulentos leones no estarán miedosos los rebaños. Tu misma cuna derramará en tu honor delicadas flores. Perecerá la serpiente, y también perecerán las falaces hierbas venenosas, doquiera ha de nacer el oriental amomo. Mas tan pronto como leer puedas las alabanzas de los héroes y las gestas de tu padre, conocer lo que el valor sea dorase el campo poco a poco de tiernas espigas, y del silvestre espino, colgará la grana de la uva, y las duras encinas destilarán el rocío de la miel. Algunos vestigios, sin embargo, quedarán del antiguo engaño, que impulsarán a afrontar a Tetis con navíos, a ceñir con murallas las ciudades y a abrir los surcos de la tierra. Otro tifis habrá entonces, y una segunda argó que transporte la flor de los héroes. También habrá otras guerras, y por segunda vez, será enviado contra una Troya un poderoso Aquiles. Mas luego, cuando la edad ya fortalecida te haya convertido en hombre, el nauta mismo abandonará la mar y el pino marinero no tocará las mercancías. Toda tierra producirá de todo. El campo no consentirá los rastros ni la hoz la viña, y por su parte, el robusto labrador desuncirá los toros. La lana no aprenderá a fingir colores varios, sino que el carnero mismo trocará con los prados sus vellones. Ya del color del murice, del rojo suave, ya del gualda azafranado, espontáneamente la escarlata vestirá a los corderos en el pasto. «Apresurad siglos tales», dijeron las parcas, a sus huesos, de acuerdo con la voluntad inmutable de los hados. Emprended la carrera de los grandes honores, el momento ya es llegado, caro vástago de los dioses, gran descendiente de Júpiter, contempla el firmamento balanceándose con el peso de su celeste bóveda, y las tierras, y la extensión del mar, y la concavidad del cielo, mira cómo se regocija todo el siglo, que va a venir. Oh, me alcance entonces la última parte de mi larga vida, y aliento bastante para cantar sus gestas. No me vencerá en los cantos ni en el tracio Orfeo ni Lino, por más que a este su padre asista, y a aquel su madre, Caliope a Orfeo, a Lino el hermoso Apolo. Pan, también, si conmigo compitiere, por juez la Arcadia, el mismo pan diría que ha sido vencido, juzgándonos la Arcadia. Comienza, tierno niño, a reconocer a tu madre con tu sonrisa, que diez meses produjeron a tu madre largos trastornos. Comienza, tierno niño, que los que no sonrieron a su madre, ni un dios juzgó a tal digno de su mesa, ni una diosa de su tálamo. A lo mejor habrán de preguntarse en qué parte Está la fe en este poema. Este poema tiene la fe y la esperanza por el hecho de que habla del nacimiento de Polión. Polión será el nuevo gobernador. Polión es la esperanza, es la fertilidad, son los campos fértiles, los campos hermosos, la rebosía, el abrir de la primavera. Eso es Polión. La imagen del niño que acaba de nacer es de las imágenes simbólicas más importantes para que los seres humanos veamos que hay nuevas posibilidades, que surgen nuevos acontecimientos en el mundo que pueden desencadenar nuevas acciones. Y en este caso, el nacimiento de Polión es el resurgimiento de un nuevo gobernador del resplandor de la cultura, del resplandor de las ciudades, del resplandor de los héroes. Habrá una segunda Argo que transporte la flor de los dioses. El Argo es la nave Argo que le servía a los Argonautas para viajar por el vellocino dorado, por el vellocino de oro. De Apolonio de Rodas en su libro Las Argonáuticas, nos habla del viaje que hacen los héroes a través de la nave Argó, que es una nave que podía volar por los cielos, para traer el vellocino de oro. Esta historia es una historia llena de héroes y fuerza y valor. O sea que los seres humanos seguiremos viviendo en torno a los principios del valor, a los principios de la fuerza, a los principios de la determinación. No se ha acabado todo, las cosas siguen, continuará la vida. Hay otra frase importante en este poema habrá otras guerras y por segunda vez será enviado contra una troya un poderoso aquiles pero es una realidad la guerra es uno de los elementos estéticos más importantes de la poesía la iliada es una guerra y desembocó en, un, en una gran obra estética hay otras guerras que son estéticas por ejemplo el ramayana es una guerra es una guerra entre el ejército de los monos y el ejército del demonio Ravana. la guerra es un tema estético. Cuando se asumen las grandes dificultades de la vida, se acepta que lo que parece un tormento, en realidad solo es la oportunidad para que otro hombre florezca, para que los héroes florezcan. Las guerras continúan, los hombres continúan, los héroes continúan. Y nuevamente se azotará Troya. Una gran ciudad imposible de ser derrotada será derrotada por un hombre. Nuevamente seremos grandes nuevamente seremos importantes, otra de las frases importantes de este poema es cuando se escribe toda tierra producirá de todo, toda tierra producirá de todo, es la idea utópica de ser fecundo, es la idea utópica de ser majestuoso, de ser rebosante, de tener abastecimiento suficiente para todo, habrá de todo para todos. Esta imagen es importante retenerla. Claro, es una ficción, es un poema, es una fantasía, y sin embargo es real, porque este poema, escrito aproximadamente hace. hace 1500 años, 1800 años, sigue vigente. Es verdad, la sociedad ha continuado, la cultura ha continuado, la civilización humana todavía continúa, estamos todavía en el campo. No hemos sido aniquilados. Entonces el poema tiene razón en muchas de las cosas. Hemos tenido lustre todavía a pesar de todo lo que ha pasado. Es un poema importante, esta bucólica cuarta de Virgilio Marón. No estoy siendo ingenuo. No estoy queriendo decirles que con un poema se solucionarán las cosas. Para nada. Solo estoy diciendo que la naturaleza del alma humana necesita alimento también. Y aquí, este poema, que casi parece un mantra para fortalecer el espíritu, sí puede ser, por lo menos, una pequeña fuerza para que no, no perdamos la esperanza de que vendrán nuevos siglos con brotes de abundancia, con brotes de gloria. Aunque yo sé que ahorita por el coronavirus, pues hay bastante confusión, hay tristeza, hay apatía, que en fondo es una impotencia, es una impotencia el no poder hacer gran cosa ante un virus así, pero tenemos otras actividades, entre ellas el, el alimento espiritual del que he hablado. Eh, espero que este video les haya gustado, que les haya gustado el poema, si quieren que hablemos más sobre Virgilio Marón o sobre Apolonio de Rodas, porque la historia de las Argonáuticas es una historia fascinante, por favor déjenlo en los comentarios, si te gustó este video dale manita arriba, suscríbete al canal.